De este de la veo baja, de cualquier punto de la provincia, bienvenidos, pues, hace que como bien nos decía cuando estábamos en el parque, seguimos intentando crear un microclima dentro de esta marea azul que solo pretende seguir recortando derechos a las clases más favorecidas a las clases trabajadoras. Yo pienso que cuando alguien le quita su casa, después de estar pagando toda la vida, algo que está reconocido constitucionalmente como el derecho a una vivienda digna, cuando nos recortan los derechos de la educación pública y derivan los recursos de la educación privada, cuando nos recortan los derechos y de prestaciones básicas para la clase trabajadora, cuando los repreendientes mueren postrados en una silla esperando sus prestaciones, cuando no llegan las ayudas ni becas para los educación, cuando los jóvenes de este país tienen que emigrar y más o menos buscándose un futuro fuera de este país. Cuando vemos que quieren volver a los discapacitados a sus casas, después llevándonos casi y retrocedernos a la situación que tenían los discapacitados hace 50 años, con este maldito repago o prepago, cuando quieren callar las calles con la ley moraza, cuando quieren privatizar los ayuntamientos con esta maldita reforma del régimen local, solo nos queda luchar.